hola cómo estás es un placer para mí saludarte si números raros te envían mensajes o quieres bloquear un contacto en whatsapp en este video se muestran tres formas de bloquear contactos y números desconocidos en whatsapp la primera forma de bloquear contactos en whatsapp es la siguiente abres el menú de la esquina superior derecha Seleccionas Ajustes. Eliges la opción Cuenta. Te introduces en Privacidad. E ingresas en Contactos bloqueados. Cuando no tienes ningún contacto bloqueado, te aparece esta pantalla que dice no tienes contactos bloqueados, toca el icono de agregar para seleccionar un contacto y bloquearlo. Para bloquear un contacto, tocas el icono agregar y seleccionas el contacto. A continuación se muestra que se ha bloqueado el número que seleccionaste. Una segunda forma de bloquear un contacto es seleccionándolo desde los chats, de la siguiente manera. Seleccionas el contacto, abres el menú de la esquina superior derecha, seleccionas ver contacto y tocas la opción bloquear. La aplicación te pregunta bloquear a número desconocido 6, los contactos bloqueados no podrán llamarte ni enviarte mensajes. Y entonces selecciona bloquear. De esa manera el contacto estará bloqueado y así te lo informa la aplicación. Pero también lo puedes hacer de otra manera. Seleccionas el contacto. Y abres el menú de la esquina superior derecha, seleccionas más y toca bloquear. La aplicación te pregunta bloquear a número desconocido. Los contactos bloqueados no podrán llamarte ni enviarte mensajes. Y tú tienes dos opciones, puedes reportar y bloquear y también puedes bloquear. En el caso de reportar y bloquear es cuando eh, el número te ha estado molestando o te manda cosas indebidas y tú quieres reportarlo para que eh, Whatsapp lo cancele. Pero en esta ocasión le vamos a dar bloquear. Y la aplicación te muestra que este contacto ya se ha bloqueado. Una tercera forma de bloquear un número desconocido es seleccionándolo y te aparece en la, y te aparece la opción bloquear y tú la eliges entonces ahí en la aplicación te hace la pregunta de que si vas a bloquear y de igual manera te da dos opciones reportar y bloquear y también bloquear si lo quieres cancelar entonces le das a cancelar, en este caso nosotros le vamos a dar bloquear y la aplicación ya te muestra de que el número está bloqueado ahora si tú quieres ver los contactos que han sido bloqueados entonces eliges el menú de la esquina superior derecha, te vas a ajustes, seleccionas cuenta, privacidad, contactos bloqueados y si observas ya todos los contactos que se han bloqueado, ahí estará la lista y se te muestra cuáles son, en cualquier momento tú puedes desbloquearlo desde acá también. Si te gustó el video, dale like, compártelo, déjame tus comentarios y suscríbete al canal. Si deseas apoyar el canal, en la descripción del video se muestra cómo hacerlo. Gracias y hasta pronto.